Señores, como siempre, teniendo todas las informaciones importantes, nuestro portal tenerlo.com.2, recordarle que pueden seguir a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, de nuestro... Twitter y de a través de nuestro YouTube, te puedes de la campanita y te vas a recibir todas las notificaciones. Tenemos una, una noticia en que está circulando, que es el, la cámara de seguridad de la joven que murieron este fin de semana. Usted puede a través de nuestro portal Telenor, puede ver el video de la cámara de seguridad cuando pasa este lamentable accidente. Así que vaya a nuestro portal, que tenemos todas las informaciones importantes. Como siempre, el portal Telenor es el portal más visitado del Cibao y sin duda eh, tenemos todas las noticias de primicia. Vamos con la primera información. Los urbanos están calientes, calientes, calientes, calientes en las redes sociales y más con cuestiones de apresamiento. El primero, eh, bueno, Cherry eh, fue el primero, pero vamos a hablar del químico que ya, que está preso y detenido por la DNCD, el cantante eh, químico, la Dirección Nacional de Control de Drogas, Apresó al cantante urbano químico durante un evento en un bar. De acuerdo con una fuente de la DNCD, el artista urbano fue arrestado por incitar al consumo de sustancias ilícitas. Se, se encuentra detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional. Ok, ok. Quiero que la DNCD trate de buscar la forma de explicar eso, porque si dice incitar, o sea, no está diciendo en ningún momento, eh, en ningún momento, si es porque le encontraron alguna sustancia. Porque si, está, si hablamos de incitar, hay muchas cosas que incitan a ese consumo. Tiene que especificar bien este caso, porque incitar es cuando usted promueve algo para que la persona lo usen. Entonces... O él tenía sustancia prohibida, o él mencionó canciones, y si él mencionó canciones, no solamente Químico debe ser arrestado, sino muchísimo más, como el tallo Uceta, que es de Puerto Rico, y muchos artistas que promueven el consumo de drogas aquí en República Dominicana. Así que hay que aclarar que la se desclare eso, de que si Químico está preso por incitar o por, por, por, o por, tener, o por, por tener, perdón, por tener eh, sustancia prohibida Porque ahí es que tiene que haber Una aclaración sobre ese caso Que Fotter eh, hizo una aclaración Diciendo como que él no tenía nada eh, En sus redes sociales Por eso quiero saber que, por, qué, cuál, por qué razón Es que están apresando a químicos o sea, Tenemos que buscar la forma De que esté claro Y segunda noticia Que pasó ayer eh, Digo, pasó el sábado El sábado Fue eh, Cherry Scott Cherry Scott eh, Iba de una fiesta de camino Para La Vega Y se tiró a la fuente de, Olympic, el símbolo olímpico de la vega, eh, y las personas se, am se amotiraron, se, lo, la, los veganos se indignaron por eso que hizo Cherry Scott, y las autoridades, el síndico de la vega, eh, dio declaraciones pidiendo a Cherry Scott que se entregue, porque él cometió un delito interrumpiendo, según... Según dijo el, eh, el, el artista, según dijo el perdón el síndico sobre el artista, un artista debe promover los buenos ejemplos para la juventud dominicana y no mandar una señal negativa y de mala influencia en nuestra juventud. Este caso, como en casos anteriores, no quedará impune y aplicaremos todo el peso de nuestra ley, municipal a las dominicanas leyes dominicanas, perdón, así que en los próximos días estaremos dando respuesta contundente, dijo el alcalde Cruz de La Vega. Bueno, Cherry Scott, muchas personas no lo apoyan, Vía al mismo Kiko el Crazy que dijo que sí, que él va a llevar la comida porque lamentablemente él no está de acuerdo con eso que hizo, porque muchas personas vieron eso como una falta de respeto, Cherry. Hizo una disculpa en sus redes sociales de una forma como él lo sabe hacer eh, o cosas, eh, Pero creo que él debería buscar una forma de que sus abogados y sus manejadores se reunieran con el alcalde de La Vega. Se pongan de acuerdo qué va, de qué van a hacer por ese irrespeto que hizo este joven artista urbano. Pero aunque también entendemos que cárcel es eh, algo extremo, debería buscar una forma. Un servicio público o hacer algo de manera allá en la vega, pero no creo que podemos llegar a carges. Así que estas son las informaciones más importantes de nuestro portal Telenor. Recordarles que pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Siempre liderando todas las redes sociales, Instagram y YouTube y también Facebook. Recordarles que estamos en nuestro Twitter donde están todas las informaciones y nuestro portal Telenor. Vamos a continuar con el toque del mediodía.